Vale, pues bien, buenos días a todas. Gracias por acudir a la convocatoria. Como ven, hoy me acompañan las candidatas, nuestras candidatas de Zaragoza en Común a las próximas elecciones municipales, Elena Tomás y Suso Domínguez. Y hoy vamos a hablar, como se imaginarán, del desalojo del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que se ha llevado a cabo esta madrugada con nocturnidad, alevosía y por motivos exclusivamente ideológicos por parte del Gobierno de Azcón. Yo, antes de dar la palabra a mis compañeros, eh, decir que esta tarde teníamos Zaragoza en común programado un acto sobre, precisamente, cultura comunitaria que, por causas evidentes, se va a aplazar, porque llamamos a toda la ciudad de Zaragoza a acudir a las siete de la tarde a la Plaza Santo Domingo a la concentración movilización en contra del desalojo y en apoyo al Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Por mi parte, nada más. Y le paso la palabra a mis compañeros, que no sé quién. A Elena. Bueno, pues el señor, el señor Azcón y el Gobierno de PP y Ciudadanos han consumado ya su amenaza de cerrar el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Intentaban evitar esta imagen de desalojo que se ha producido por la noche. Una, intentaban evitar eh, la imagen de la policía porque preferían tener una imagen de moderación, pero una imagen de moderación que es completamente falsa. De nada han servido eh, las fuertes expresiones de apoyo de asociaciones de vecinos y de asociaciones del gancho, como puede ser la Federación de Barrios, el Consejo de Salud de San Pablo, el CAUSTO del Colegio Santo Domingo o la Asociación del Comercio del de Gancho. No han escuchado, no han escuchado al Buñuel las veces que les han pedido reuniones para intentar mejorar eh, eh, las relaciones, intentar buscar una solución a lo que estaba pasando. El Buñuelo es un proyecto abierto a todas las personas, eh, que, todos, que las personas que además lo hemos utilizado lo podemos corroborar. Eh, decenas de miles de personas han pasado por allí para eh, estar en las actividades, para reunirse, para organizarse. Eh, no hay ninguna razón, más allá que la puramente ideológica, para cerrar el Luis Buñuel. Eh, pueden eh, decir que la pueden utilizar como cuartada, decir que es que quieren abrir un centro de mayores cuando a escasos metros tienen cerrado el centro de mayores desde el Covid eh, que está en Casa Amparo. Así que la cuartada no existe, se la han inventado. Y lo único que quieren es cerrar el Luis Buñuel porque saben que es un sitio de esparcimiento, saben que es un sitio que está gobernado, no gobernado, sino que está gestionado de una manera completamente diferente a cómo es su manera o su modelo de llevar eh, el ocio, que es de una manera completamente privada. El Buñuel es un sitio abierto, que se, eh, que se gestiona de una forma comunitaria, que se gestiona de una manera que ellos no entienden y por eso lo han cerrado. Sí, como, como Zaragoza en Común, eh, queremos lamentar y eh, que se haya puesto por delante la animadversión del Gobierno del PP Ciudadano y del señor Azcón frente a un modelo comunitario de gestión comunitaria como este, que está en expansión en todas las grandes ciudades de Europa. Eh, recordar que siempre hace un, apenas unos días la Comisión Europea aceptó eh, que participara el proyecto de Luis Buñuel a los premios de la nueva House Europea, que se centran en proyectos que generan comunidad inclusiva y en proyectos que promueven espacios intergeneracionales. Eh, creemos que con este acto el Gobierno de una ignorancia total de lo, que este, de lo que hace este centro y de las actividades que se desarrollan y sobre todo de lo que supone para el barrio y para las gentes de la ciudad. Eh, lamentamos ...de manera profunda que en estos cuatro años no hayan habido ningún tipo de interlocución... ...con las personas que gestionaban el, problema, el programa, perdón lo que da una muestra de, de la voluntad real... De, ...de llegar a acuerdos y de apostar por este tipo de proyectos. Y desde aquí lo que queremos es exigir al Gobierno del PP de Ciudadanos... Eh, ...que de una vez para todas se siente a negociar con los agentes implicados... Eh, ...una solución que permita eh, mantener esas actividades en espacio de Luis Buñuel... Eh, ...con seguridad jurídica para todos... Eh, y, fundamentalmente, también hacemos un llamamiento, como ha dicho Alberto, a la ciudadanía, para que acuda esta tarde a la concentración de apoyo a las actividades del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. ¿Tiene alguna duda, pregunta? Sí, quería si tenía constancia de ser... una de las actividades se está realizando en algún otro espacio. Sí que la olla comunitaria nos ha comunicado que se estaba realizando en la asociación vecinal. No sé si tienen constancia de alguna otra actividad o de cómo podría estar todo no tenemos ninguna constancia y creo que eso será la gente del centro social comunitario de Luis Buñuela que tendrán que aclararlo. No hay ninguna duda más. Pues muchas gracias.